Dispuesto para escuchar Dispuesto para ayudar Dispuesto, siempre dispuesto Para crear ilusiones Yo estaré siempre aquí Aunque truene, llueva o nieve Estaré siempre dispuesto Es el amor el que me mueve Yo estaré siempre dispuesto Esperando que aparezca Aquel que me necesite Es algo que que me necesite es algo que me conmueve dispuesto para escuchar dispuesto para ayudar dispuesto siempre dispuesto para crear ilusiones no me importa ni la hora ni el día de la semana yo estaré siempre a escuchar de la noche a la mañana haré una y mil canciones más el destino me lo permite, y me iré con la tranquilidad de haber dejado aquí mi musicalidad. Y me iré con la tranquilidad de haber dejado aquí mi musicalidad. Dispuesto para escuchar. Dispuesto para ayudar Dispuesto Siempre Dispuesto Para crear